buenos días a todos. Les habla este representante José Memo González. Estamos aquí hoy en las ferias de servicio más cerca de Ticominditur, hoy en la comunidad de Palo Blanco. En las parcelas de Palo Blanco, sirviendo a nuestra gente, trayéndole a las agencias, ¿verdad? A nuestras comunidades, al balcón de sus casas, que es la función, ¿verdad? De nosotros como servidores públicos. Le agradezco al presidente de la Cámara, Rafael Tito Hernández y a todos los compañeros, ¿verdad? Que siempre se hacen disponibles para estas actividades, así como a cada uno de los servidores públicos que se encuentra Hoy, ¿verdad?, en esta feria de servicios y la gente que se ha dado cita aquí a buscar los servicios. Así que continuaremos, ¿verdad?, en cada una de estas ferias, como lo hacemos una semana, hace si una semana, no, en cada una de las comunidades, trabajando para ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que tengan buen día.